Henry Hidalgo muy Buñez, en diseño gráfico. ¿tá? Hola, me llamo Luz neida pertenezco a la comunidad indígena Tucano, encargada de la parte de edición de sonido. Hola, soy Nicolás, soy de la comunidad Piratapullo y me encargo de la edición de video. Atamuay Alexis, desarrollo software web, integración de contenido hoy. Un cordial saludo, estimados aprendices. Bienvenidos al Centro Ambiental y Ecoturístico del nororiente amazónico Caena. Para nuestro Grupo de Desarrollo, que ha creado todos estos materiales, es un gusto tenerlos en esta acción de formación. Les invitamos a que desarrollen todas las actividades. Si llegan a tener algún problema, recuerden que en los teléfonos se pueden comunicar con nosotros o enviarnos un correo. También, en el WhatsApp, tendrán acceso a un call center que les estará ayudando permanentemente durante la acción de formación. Bienvenidos y disfruten de esta acción de formación.